GNC Salustri, de Coronel Dorrego para todo el país. Fabricante nacional de equipos de GNC de tercera y quinta generación. Solicítelo en su taller autorizado de todo el país. GNC Salustri, líder, líder en, GNC. en GNC. Estación de servicio, oil suministros, combustibles líquidos y GNC y ahora un renovado servicio full, mayor comodidad, más amplitud y una atención esmerada Hoy suministro en Avenida Colón y 9 de Julio ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente como lo hacemos todas las semanas estamos con ustedes para ofrecerles lo mejor en colecciones aquellos que le ponen una garra muy importante, un entusiasmo, una pasión que realmente vale la pena poder escucharlo, poder ver lo que hacen eh, realmente el coleccionista es muy especial y con este caso en el que vamos a presentarle también es especial porque de chiquito, de chiquito empezó a querer ver cosas para poder llegar a hacer Así que también es un poco coleccionista artesano, pero de artesano, en autitos, en vehículos especiales, como así también tiene la oportunidad de dibujar, dibujar autos de carrera de la época del 60, del 70 aproximadamente, que son una perfección y para dibujar eso hay que tener capacidad. Me estoy refiriendo a Raúl Moral. Eh, es bayense, hemos tenido la oportunidad de viajar juntos, de estar en competencias de autos de colección en reiteradas oportunidades. Así que vamos a, a escucharlo un poco, lo que tiene, lo que hace y realmente se va a sorprender. Lo escuchamos. Raúl. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste para poder llegar a hacer estas maquetas o armar algunos autos o hacer algunos dibujos? ¿Fue de chico, ya adolescente? Sí, prácticamente ya a los 10 años, 11 años ya dibujaba y, y, y después empecé de a poquito con las copecitas de TC que son lo que me apasionaba siempre y, y así fui, ya, armando de a poquito a poquito de todo tipo de, de tc tenía uh -huh. y después por la vida fui dejando y después del jubilado empecé otra vez a hacer unas pocas cosas Así pero unas bueno, cosas con una perfección que estamos viendo y ahora lo vamos a mostrar este, muy hermosa muy linda vale la pena verlo vale la pena analizar cada una de ellas no sí sí sí prácticamente no tiene ninguna ciencia pero cualquiera lo puede hacer si sí, se da un poco de maña ya por dónde empezaste de, eh, haciendo cosas, eh, dibujando, y haciendo... Dibujando, dibujando, sí, dibujando, que sé, también he hecho cuadros pintados al óleo, también. Claro, Así, pero, pero dibujando siempre autos. Sí, sí, lo... sí, autos, no, no, eh, cuadros también, eh, con paisaje, ¿Sí? y eso también tengo. Hiciste. Sí, sí, sí. Vamos a ver lo que dibujabas en auto. ¿Cómo no? Porque está muy cerquita nuestro y esto es donde se ve. Eso es una tapa de escritorio sí. eh, que yo tenía cuando iba al secundario donde están hechos todos con tinta china están tallados con una punta, con gilet y tinta china Te llevaba buen tiempo, no? Sí, llevaba un tiempo, por supuesto Hasta que le encontraste la vuelta o...? Sí, primero me costó como todo, pero después ya... Era... Regional. Esta es la época del 66, 7. 64, más atrás todavía. 14 años tenía ¿Y cómo sacabas el modelo? Eh, ¿Por revista? Por claro, el... por las revistas exactamente. Las revistas. Había que hacer un cálculo muy especial, ¿no? Para poder sí, eh, sí, ver sí, el sí, tamaño, sí, la exacto, proporción. Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, si, sí, yo, lo, yo lo perdí de los de la revista y lo vos dijiste que es una tapa de escritorio Sí. Eh, pero el escritorio colgante que yo tenía pero le falta el vidrio o no, o tenía, era tenía un vidrio, ahora eh. no lo no tiene el vidrio, estaba prácticamente así como y esa, ese escritorio colgante lo había hecho yo también bueno y de acá pasaste a ¿Hacerlo? Porque claro. arrancaste... Sí, sí, ya, cuando hice eso ya también estaba haciendo ya esa ¿Y arrancaste con estos chiquitos que decíamos no, acá? Sí, lo los, los primeros cuatro son algo que me quedó. ¿Cuánto esos... hiciste de esto? Uh, de esos, prácticamente todos los que están allá los había hecho. Lo que pasa es que fui regalando, oh. con el tiempo se fueron perdiendo. ¿Qué escala es más o menos, aproximada? 1,43 o 5, más o menos, no, no tengo la idea, porque yo antes no sacaba con escala, lo hacía directamente. A esa edad no sabía lo que era la escala. Sí, ¿no? pero, pero ahora sí, se está interesa, dentro interesa, de esa eso, escala. Tienen, tienen el motorcito dentro y puertas, y, abren todo. ¿Y los que están en cajita? No, esos ¿cómo son eso es una comprando no hace tanto tiempo, era unos 5 o 6 años atrás. Ah, hace poco entonces. No, un poco más, no, no, No, 8 o 10 años atrás, sí. empecé a coleccionar eso, Artos clásicos. Clásicos, estanciera, la combi, sí, combi conocida. Sí, rosa, 600, el famoso del, del Automobile Club, baque, la Baquiano 1000, sí. después arriba tenés el mi 8. El escalabajo. El escalabajo, ahí era. Acá están las cupecitas. Bueno, pero esto ya es eh, también. Sí, es más, más nuevo. Eso también. sí, sí. sí. comprando después. ¿Y seguís comprando esto? Con, buscando... No, ahora no tanto, no, no, no. No, he dejado bastante esas. Porque ya no tenía tanto lugar para ponerlo, soy sincero, entonces. Voy dejando las cosas. Y después vos, de todos estos, ¿hiciste también la maqueta? Sí, estos prácticamente yo de chico los tenía todos, de hecho. Los de Galvez, los de Alzaga. Era prácticamente todo fore. ¿eh? no vas a ver. Yo no lee, lo único que, que tengo es el de Ortelli, porque... ¿viste? Ortelli sí. Pero <risa> <los> <risa> después son todos fore. Igual los que ves allí en, en la tapa. Yo me recuerdo de todo, está el de Matías de la Torre, está el de Rienzi, está el de Manditegui y... A ver, contame ¿Cuál el, querés que te esté? El, el primero, no, no, este. el, el segundo, el segundo de arriba Este, Ese. Es, este es el de Matías de la Torre De acá, de Bahía Sí, sí, sí, sí, sí. ¿El de al lado? Eh, perdón, este también, eh Este, de Matías de la Torre Este es de Eduardo, eh, Eduardo Casá ¿Eh? Ángel Rienzi esta es la, la nueva de Emiliosi. Esta sí. también es Emiliosi. Perdón. Esta es la de Emiliosi, sí. pero la época ya más moderna. Claro, la última que tenía motores recientes. Claro, la de arriba es la, sí. la antigua, eh, una eh, de las antiguas que eh, tuvo. Eh, sí, sí, sí. sí. Arriba. Galvato. De el, al lado, el 25. Eh, 25 allá, ese país que es Galuzzi, sí, Galuso, algo así, no me acuerdo. Tanto. ¿El que sigue? Menditegui. Un guitegui. Después este.. qué nombre, qué.. No, oh, es esa es una época. El de abajo del todo es de Pablo Facini, Este que como parece que va largando tierras. ¿Eh? Y al del carril, que está también. Esa es otra de Eduardo Casá, Héctor Rey, aquel de allá, en la punta. Ese es Héctor Rey. Bueno, estos fueron todos dibujos. Todos dibujos, sí, sí. esos fueron. Todo todos dibujos. dibujos sí, sí, sí. Pero también avión, ¿por qué? Ah, este avión no está así. poco lo hice como para dárselo a mis nietos y quedó ahí. Eh, tiene un motorcito que hace girar la hélice, si querés te lo puedo A ver, vamos a buscarle la vuelta. ¿No se los da a los nietos? <risa> no, por ahora no, porque son chicos todavía. Pero seguro que eso va a quedar ahí. Eh, le anticipé, ¿eh? Le anticipé que era la posibilidad de conocer a alguien diferente él mezcla todo, el hierro, plástico, goma, madera para poder hacer el modelo que él quiere y fundamentalmente en una escala muy chica 1.48 algunos cuando empezó algunos son más grandes pero fundamentalmente eh, la, la, la pasión por querer hacer algo por querer eh, demostrar a lo mejor que se puede sí se puede, realmente se puede cuando uno le pone entusiasmo se puede y él recibe a lo mejor la inquietud, la, la masa, un día, dos días y después manos a la obra. Pero tenemos más, porque sobre el final tenemos un vehículo muy especial que él estuvo a lo largo de dos años tratando de ir armándolo a la perfección, pero lo vemos. Vamos a dejar para lo último sí. al Citroën. Perfecto. Porque el citrón es no. algo diferente a todo lo que vos claro, tenés. Claro, pero eso fue comprado, todo, no, no, no, no fue hecho por, por... fascículo. Sí, exacto. Bueno, pero ¿qué tenés en la mano? Acá este es un, eh, un prototipo que es de la época del 69, un diseño mío fue, hecho eh, con aluminio, aluminio, chapa y madera y, tiene completo, tiene su amortiguación, con el volante se dobla la rueda, tiene su batería, los carburadores, el alternador y abajo tiene todo completo, La 6 corresponde, se suspensiones también en el que tengo que mostrar adentro. después detrás también, es completo con su caula está completo, como si fuera uno original sí, pero sí, sí, sí. Las ruedas en, una, son, en una escala las ruedas son todas de madera se cierra así, directamente Ahí está. Está. Bien. después tenemos el Jeep el jeep, este no hace tanto que lo hice este Jeep está una escala también eh, también volante tiene doblan las ruedas, eh, tiene suspensión atrás también eh, toda la parte del tablero, cosas las ruedas son de madera perfecto okay. ahora tenemos una identificación motor, única el motor está eh, totalmente ya tenían el alternador en un alternador, en el dínamo, quise decir, sí. como corresponde, la batería, los filtros, los servos, y después el cablerío total que tiene. Y después, bueno, viene con los espejos, limpia para brisa. Y el chasis como corresponde. Exacto, exacto. Así. ¿Tiempo? tenéis idea? ¿Cuánto te llevó? Este me llevó casi un mes y medio más o menos más claro. o menos sí sí porque empiezo, dejo hago otra cosa entonces también te que... dedicas a camiones cómo es el tema del camión este <risa> no este camión me lo pidió mi nieto y sí. se lo hice y, y se lo tiene que llevar <risa> todavía son muy chicos entonces cuando esté listo eh, cuando esté un poquito más grande se lo voy a dar también como como todo como el jeep con todo Claro, con todo, tiene este, tiene todo ¿eh? y atrás la puerta también se abre entonces voy a girar así para que lo vean. se abre acá ¿tiene? tiene un animal cierra bueno, este también tengo un chepito porque son muchas ruedas todas duales ¿No? son todas duales las ruedas entonces lleva Bastante tiempo me lleva, esos son trabajos que llevan tiempo de hacer todo eso. ¿Y y por, no, no, se va y, haciendo la ta, ¿Y por qué una moto en hierro o madera es eso? Parece hierro. <ríe> bueno, ese es un trabajo rústico, con bolillero está hecho, claro. ¿no? Bolillero, después eh, fui formando el, así, de la moto y se fui agregando cosas y, y sale una moto. De, ahora está apoyada en la pasta de este lado, pero lo puedo girar. sí esa pata también se pliega, si no queda, ahí. Ahí también está esto Estos soldaduras, va hecho con soldadura. Prácticamente todo con soldaduras. Lo único que no tiene de material es el, esto que es de madera. El asiento es de madera. ¿El jeep chiquito también tuyo? Sí, no. sí. Este también este está hecho también todo rústico, con bolillero. Hasta una bujilla tiene ahí abajo. Todo soldado con eléctrica. ¿Carrocería de madera? No, no, no, todo chapa. Todo chapa. Todo chapa, todo. Este es todo chapa, sí. Todo trabajado. Todo punteado. No es tan complicado eso. Es más bien sencillo. Sí, es más bien sencillo. Ese fue rápido. Ese. Pero el uno de los Emiliossi no debe haber sido sencillo. Ah, ¿No? sí. ¿No? Ese lo saqué de uno que, que filmaste allá. Está allá. Está. Este es uno de los Emiliossi. Pero este está diferente porque está... Sí, si sí, vos lo ves, tiene todo, tiene todo como estaba la cupé de Emiliossi. Si querés te lo levanto. Sí. Lo cerramos acá abajo. en frente. En la dirección. Abajo te puedo mostrar. De costado se si lo querés, también. Aquí está. Tiene hasta la salida de los gases de, de dentro de la cabina. O sea, lo, lo copié todo. De la, una coupé de ellos, sí pero eh, chiquito de esos de colección. Acá eh, es otro vehículo tipo traste. Sí. <risa> sí, también. Todo chapa es eso. No no, esto es de madera. Las puertas son de chapa. ¿Eh? El motor es de madera con aluminio, las correas, son todo figurada. Tiene hasta los amortiguadores que no sé si te darás cuenta de que son. Son los interiores de las cámaras de las cubiertas. <risa> yeah. Por eso uno va mirando todo lo que. Sí, lo que hay para sí. ir aplicando. De este lado, si te ves también. Por ejemplo, esto también tiene unos imanes que cierran las puertas. Está pisado. Mm. Bueno. Esto está pesadito por los bolilleros. ¿Tuviste una idea de tractor? ¿Cómo te no, sale? eso no, no, todo con la mente, no, no, no, no, copié nada. Igual que este tampoco no copien nada. ¿sabes? Eso no. Estos son todos, esto lo hice yo, está nada más de mi mente, sacarlo. Y también. ¿Ves? Mira, a si se canta acá atrás. Vale, esto tiene todas las palangas de tractor. Pero este es todo de material. Pesados, todo pesado, hierro. ¿Hierro? Sí, sí, sí, todo hierro esto. Si quieres, ven este, adentro, de acá, que lo veas. ¿Cómo está adentro, de hecho? Está bien. Con el volante también doblo las ruedas. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, como... Ay, como... Sí, sí, como puede estar. después es muy pesado porque tiene todo hierro. ¿eh? Y los bolilleros son pesados. Todo. Son pesados. Este debe ser pesado también sí, por la cantidad de bolilleros. Es más pesado el tractor que aquí. Sí. Sí. Este es un unimo, un pero ser. sí sí sí hecho también con cadena de bicicleta y todo bolilleros. Está. ¿Sí? Todo bolillero cruzado. ¿Está sea. Sí, este no. no lleva tanto tiempo tampoco porque se lleva más soldadura, y lo barma y. No. Y todo chapa, no tenés que tallar nada, entonces se va, se va haciendo más. No. ¿Y acá? Sí, eso me llevó mucho tiempo. Sí. Un barco. Sí. Llevó... Y con luz. Sí. sí, sí en... Estaba en una caja de vidrio que supuesto se ha roto. El... lo Dejamos para lo último porque este tiene una historia grande, larga, muy larga. Eh, contanos cómo arranca la posibilidad de armar este Citroën 13B. Mirá, eh, Citroën 13B. Eh, yo tuve una furgoneta y me fue tan noble que no se rompía <risa> Que vi que salió los fascículos de este y se me dio por comprarlo. Pero dure casi dos años para poder hacerlo. Porque son fascículos mensuales. Exacto, exacto. Está. Sí. Y sí. está todo preparado, armado, todo, como sí. si y fuera... Es complicadito también para armar, pero se arma, se arma, con paciencia, que tenés mucha paciencia. ¿eh? Sí. ¿la patente por algún... algo en especial? ¿no? Un vehículo que te venía yo? <risa> está bien, está bien, está bien. ¿Puertas que se abren? Sí, por supuesto. ¿Qué tiene el interior y todo como todo, si fuera? Todo, todo, todo, dentro tiene todo. Todo. Se cierra pero bueno, también tiene todo y la tapa de también se abre. y está el techo también el techo se levantar la, se puede plegar el techo plegadito uh -huh. después lo podemos poner en marcha si adelante lo ponemos en marcha lo voy a poner de este lado porque es medio incómodo para mi mano sí sí sí sí algo así está con la llave de contacto que lo tiene, lo tiene que hacer de adentro porque está todo como sí, sí, sí, original sí. el yes, no, no. no, cachito que eso sí no me diga que no quede esa y después tiene su cocina. tiene una luz que se se apaga a veces se prende es el ajustador si queréis bueno sí ahí paró bueno, Raúl, realmente, felicitaciones por todo este trabajo, es un trabajo muy especial, eh. Sí. Minucioso, este es, detallista. Es un pasatiempo hermoso para mí. Sí, sí. Pero el citrón es un pasatiempo costoso, vamos sí, a ser sinceros, ¿no? Sí, es costoso, muy costoso. Exacto, y más si viene de afuera, hoy más si fuera. Exacto, sí, sí, sí, si, sí. eh, más todavía. Acá ya terminamos, pero... Me costó, me costó. Hoy en el mercado, en las librerías o Kiosco, hay el fascículos de esta naturaleza. Eh, Mira, no he pasado, pero debe sí, sí, sí, tiene que haber, sí, sí, sí, sí, porque siguen saliendo estas cosas todavía. Claro, pero deben ser a lo mejor los 100 fascículos que, que te claro, llevó a vos. Hay algunos con menos fascículos, pero depende de qué vehículo sea. Claro. Claro. También hay un Falcon hermoso que salió, viste, que también me hubiese gustado. Claro, pero bueno, el día de mañana veré si puedo hacer esto más. Realmente, hora? realmente, ¿Sí? con, con todo este material, con todo esto que has hecho, felicitaciones y seguramente que no te vas a quedar atrás, vas a seguir ideando no. sí. algo determinado. Sí, seguro, seguro, algo más ¿No? a hacer, viste. ¿Tenés pensado algo, algo en especial ahora? Tenía ganas de hacer un mille ahora, vamos a ver, tenía ganas la verdad que, pero vamos a ver cuando empiezo. Sí, puede ser pronto. <risa> Acá está, todo lo que minuciosamente fuimos mostrando. Hay muchas cosas más que, que he hecho también con hierro y con cosas, pero no, no, está no para, están terminadas. No, está, no no están <risa> terminadas todas, pero no está para traer todas esas cosas. Está. Gracias Raúl. No, gracias a vos por haber venido. Gracias. Realmente hace años que nos conocemos, era la primera vez que sí, sí, tenía sí, sí, la sí, oportunidad sí. de saber lo que hacías, ¿eh? Sí, sí, sí. No, la verdad es que nunca lo comento a nadie, pero solamente algunos unos amigos a mí, en esto, porque, bueno, entonces se comunicaron con vos, por lo que veo. Gracias. <risa> Raúl Moral se llama, es de Bahía Blanca. Ha tenido la oportunidad de viajar bastante y nos mostró todo lo que tiene, y tiene mucho más, pero queríamos parte de eso poder tener con todos ustedes. Así que seguramente en próximos programas, más adelante, vamos a tener la oportunidad de estar nuevamente. Hasta la próxima semana.